Bienvenido, eh, señor Miquel Ángel Nadal, a Filgol. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y a ver, eh, a, ver, a ver si va bien la entrevista. Para empezar, ¿cómo ha cambiado el fútbol español hoy en día en comparación con los de, de años 90? Bueno, yo creo que eh, el deporte en general avanza eh, avanza en base sobre todo a la tecnología y después eh, la tecnología lo que te hace es poder eh, eh, saber más datos de, de los jugadores tanto físicos, eh, seguramente es evidente que también la parte de la prevención eh, sobre las lesiones eh, es más acertada y, y como todo es más, más velocidad y más kilómetros a la hora de tener la exigencia física. Hablamos del mundial de 1994. ¿Cómo se siente debutar en la Copa del Mundo por primera vez? Bueno, para cualquier jugador el poder participar en un mundial, sobre todo el primero, pues tiene eh, eh, la ilusión, la responsabilidad y después el objetivo de de cada uno en su carrera particular y después, cuando estás en el mundial, pues es una cita que cualquier jugador pues eh, quiere estar y, y siempre es un motivo de, de satisfacción y un recuerdo imborrable en la carrera de, de un jugador. Pero no fue el comienzo perfecto, una roja después de 25 minutos. Sí, eh, esto no, no, no es la manera mejor de empezar un mundial, <risa> pero bueno. En aquel momento pues eh, entró una norma nueva, eh, era eh, una falta casi sin, sin, sin mucha repercusión, pero era eh, el último hombre y bueno, pues, después cuando uno, bueno, cuando uno empieza así tiene la decepción y no sabe si el mundial termina allí. Pero bueno, después eh, de los dos partidos, pues eh, se sigue y son lances de juego. ¿Cómo era Javier Clemente como entrenador y como persona? A todo el mundo fuera de España se conoce precisamente por el conflicto con Maradona, pero seguramente para ustedes es mucho más. Bueno, eh, Javier Clemente como persona eh, es extraordinaria. Después. Como, eh, como entrenador, cada uno tiene su manera de actuar, pero a nivel de grupo, yo creo que todos los que estábamos allí, pues si una cosa tiene eh, de satisfacción el entrenador, es que el grupo esté eh, a muerte con él. O sea que todos guardamos un recuerdo eh, excepcional y después, a nivel particular, eh, para mí es un entrenador que marcó una parte importante de, de mi carrera y di, como persona eh, va pasando el tiempo y sigues teniendo eh, la amistad un poquito más, más profunda y, y, y todos tenemos eh, un, un, un amor hacia él o sea que eh, la satisfacción de, de un entrenador son los resultados pero después está la satisfacción personal y es que va pasando el tiempo y tú guardas el recuerdo de, de, de lo que fue de inicio y después de tener una, una gran amistad. En la Eurocopa 1996 jugó contra Inglaterra uno de sus mejores partidos. Alan Shearer no pudo respirar durante 120 minutos. Pero la última jugada de España en el torneo fue suya, en la tanda de penaltes ¿Se sintió todo el país por encima en aquel momento? No, la verdad que no. No Sientes eh, cuando juegas al, al fútbol, sabes que tienes una responsabilidad, sabes que detrás hay eh, muchos aficionados que, que, que, que dependen de, de jugadas eh, eh, o de jugadas en, en algún partido. Forma parte del de, de, de juego mismo. Y, y nosotros sentimos la satisfacción porque cuando estás lo importante es que cada uno pues eh, lo de todo en, en, en los partidos. Y, y bueno, nosotros ¿va? teníamos la satisfacción de, de haber cuajado pues, buenos partidos, después jugar contra la ambición, que no era fácil de un campo mítico, y después la, la, la desgracia o el, el, el, el tener el penalti eh, que fallamos en este caso tanto yo como yo y que nos dejó apartados o sea que eh, los partidos se ganan y se pierden por diferentes motivos o aciertos o desaciertos la verdad que cuando eh, cuando estás ahí es, es meter o intentar acertar paró el portero y en fin, uno como deportista acepta las circunstancias y, y las cosas que vienen de, de, de los aciertos o desaciertos y, y nada, la, la decepción y la desilusión de, de, de lo que era pues un, un gran partido y después pues eh, ya se sabe que si acierta o desacierta más pues eso te pasa se está cortando un poquito el, la conexión de internet me escucha Yo, en el fútbol sí que eh, como ha dicho pues eh, eh, se pueden fallar penaltis en la conexión tengo poco que ver <risa> Bueno, he dicho que el segundo mundial para usted fue en 1998 y bueno, fue una sorpresa contra Nigeria. Sí, porque eh, ya teníamos, era eh, casi el mismo grupo de jugadores que disputamos el, el mundial del 94. Creo que teníamos una selección que, eh, que iba progresando. Y, y, y también con, ya con la experiencia de haber jugado un Mundial y el, el inicio nos penalizó demasiado. El primer partido es importante, muy importante, no definitivo, pero importante. Y España ganó un Mundial y perdió el primer partido y después lo ganó todos. O sea, pero en los otros mundiales pues sí que te marca y nosotros eh, nos faltó un poco la preparación de lo que era la competición en los inicios y poco a poco fuimos cogiendo pues lo que era el ritmo, pero cuando cogimos el ritmo pues nos dimos cuenta que estábamos fuera. O sea que fue una, una pena, una pena la eliminación porque yo creo que aquella selección estaba preparada para llegar bastante más lejos, es evidente.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 ya continuos que hacen que la frustración y la decepción sea mayúscula. Eh, usted en aquel día, bueno, hubo otro, otra tanda de penaltis en aquel día, pero usted, usted no tiró... ¿Eso fue por uh, Inglaterra 96? No, esto fue por, por, por, por Corea, por Corea y Japón. O sea que yo, eh, si me dicen tirar el penalti, tiro el penalti sin ningún problema, solamente con la preocupación de, de intentar acertar. Y en este caso, pues eh, eh, hubo eh, otros jugadores. A mí si me dicen hay que tirar el penalti, pues eh, seguramente hay más especialistas. En este caso creo que juego aquí y penalti, la tanda de penaltis alguien tiene que fallar en un momento determinado u otro y después nos volvió a repetir a nosotros. Eh, hay veces que los partidos se deciden eh, puntualmente, en esta era la segunda ocasión que, eh, que en un torneo pues, quedábamos apeados eh, en base, pero ya te repito, eh, nosotros eh, en aquel partido, mucho menos teníamos que estar en la tanda de penaltis, a que nos encontramos y después ya te digo eh, eh, se aceptan los errores de lo que es la parte deportiva con, con la deportividad y después el desánimo de ver gente que se determina posiblemente un sueño y, y después tienes que aceptar pues cuando un compañero pues, eh, eh, ya se sabe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 Y, y, como decía, no el apodo que tiene, el fenómeno. Uh, así es, así es. Uh, aparte, una bellísima persona y un jugador extraordinario. Bueno, ¿verdad o mentira? Rafael Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos. Bueno, uh, hay que respetar muchísimo. Uh, hay muchos españoles que han brillado en, en diferentes deportes. Rafael es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 bueno, yo no, no. Yo eh, eh, he estado con él en diferentes entrenos, nunca eh, he, he participado en algunas ocasiones de dos entrenos y, bueno, en concreto, pues eh, estuvimos pedoteando porque yo dejó eh, <ríe> te a tenis y le servía de eh, un día determinado de sparring, pero no, no, no. Eh, con Rafael, de entrenador no creo que hubiese hecho carrera conmigo o sea es mejor que no, no de entrenase pero sí que eh, he participado alguna vez de, de, de algunos entrenos usted era más bueno en el tenis eh, que el fútbol de niño uh, de pequeño posiblemente hubiese sido mejor tenista pero uh, vamos nos dedicamos al fútbol y, y salió bien bueno salió bien uh, yo, sal, yo quedé satisfecho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 eh, que incluso las decepciones pues, las tienes compartidas con, con un grupo de gente que, que llevas unos cuantos años y el fútbol tiene una magia especial. Bueno, ¿Verdad o mentira? La derrota contra el Milan en la final de la Champions eh, 94 es el peor recuerdo de mi carrera. No. ¿Cuál es? Pues el peor recuerdo fue un partido de selección que perdimos, que costó eh, el, el sitio al, al seleccionador. O sea que creo que era una derrota que tuvimos eh, incomprensiblemente fuera de casa, no sé si era en Chipre, y, y costó eh, porque después creo que dimitió de mente. Y ahí está la decepción de, de un partido que tuvimos pues, francamente eh, horroroso y que tú te das cuenta de la responsabilidad que puede tener un jugador. ¿Verdad o mentira? ¿Ganar la Copa de Rey en 2003 con el Mallorca significó más para mí que ganar la Champions con el Barça en 92? Eh, significó la satisfacción de un objetivo cumplido y la ilusión de, de estar en tu club y seguramente conseguir el título a día de hoy más importante que puede tener el, el, el Mallorca. Y la satisfacción de, de, de un deber, porque nosotros, el Mallorca había participado, yo en otra, y el Mallorca eh, en dos más, eh, en dos finales más de la Copa del Rey. Y yo creo que eh, todos los títulos tienen su importancia y de todo guardas un recuerdo especial, no, no por la categoría de, del título. Eh, yo creo que para el Mallorca. La Copa del Rey posiblemente eh, tiene el mismo valor que la Champions para el Barcelona. Sí, sí cierto. Bueno, ¿verdad o mentira? ¿No pensaba que el Tenerife era capaz de, vol de volver a derrotar al Madrid otra vez en 93? Pues era un sueño especulativo porque cuando sucedió una vez, eh, el calendario marcó otra vez al año siguiente que el último partido fuera Madrid o Tenerife-Madrid, el último partido de Liga repetir casi las mismas circunstancias, donde tú te juegas el título de liga, donde el título de liga en España tiene una gran importancia y, y ese trabajo de todo el año. ¿Cuál fue la liga más difícil entre 92, 93 y 94, que fue también una locura? Todas las ligas tienen su dificultad. Yo creo que cuando se gana la liga eh, con holgura, o sea, cuando se gana la liga a falta de cinco jornadas, pues eh, tienes la alegría. Pero te falta la emoción. El fútbol es pasión, es emoción. El deporte, más o menos, eh, eh, es lo que hace vibrar a la gente. Y, y las tres digas que nosotros ganamos pues en el último partido, pues tienen toda la salsa eh, que necesita el aficionado, que necesita el jugador, aunque se sufra. Pero la, la alegría final es eh, maturícula. O sea que... Si me dan a escoger entregar a la liga eh, a falta de cinco jornadas o en el último, pues se sufre mucho más pero se disfruta también mucho más. Las dos últimas, ¿verdad o mentira? Me ha costado adaptarme a las ideas de Joan Cruyff al principio. Al principio eh, la gente que viene de un fútbol un poco diferente tiene un periodo de adaptación. Yo me tuve que adaptar porque eh, cogí diferentes posiciones en el campo, eh, adaptar el juego o el sistema pues es una filosofía de juego eh, propio del, del Barcelona que implantó eh, o gran parte eh, fue mérito de Griff y sí que cuesta. Pero bueno, en la vida es una cuestión de, de ambición, de, de querer aprender. Bueno, la última. ¿Verdad o mentira? Pedro Almodóvar es un cabrón por usar el regate de José Luis Camenero en su obra Carne Trímula. Eh, la película no la he visto en sí, pero el regate sí que me acuerdo. O sea que eh, si es aficionado del Atlético de Madrid, normal. Yo creo que los Atléticos se alegraron porque no aquella jugada eh, fue determinante. Pero creo que igual terminó en gol. O sea que eh, está bien. no, no, no, La vida de, de, de, de los jugadores eh, tienen diferentes jugadas y está, pues, el eh, caminero de salió bien.